Quiero decirlo porque no nobleza obliga. Este. Las tramas vinculares en que el sujeto está inmerso nunca son un elemento aislado. Expresan la articulación de los subjetivos ámbitos institucionales y sociales. Es muy interesante. Pero fíjense, Pichón Rivière, y si retrocedemos unos años, miren esto, miren esto. Sí, esto, esto, esto no lo modifiqué. La esencia humana no es una abstracción inherente a cada individuo particular. Su realidad la constituye el conjunto de las relaciones sociales. Debería un psicoanalista. Es decir, ¿eh? muy interesante. Muy interesante. Este ¿Mm? Sí, no, no, precisamente no fue una lectura de Freud y de Marx, no, no, no era muy este amigo de Marx, con toda la genialidad de Freud, ¿no? Pero se acercó a la lectura. Sí, sí, sí, pero él tenía sus opiniones. Él tenía sus opiniones. Hubo toda la corriente de freudismo y marxismo, con lo cual todos, de alguna manera, fuimos este, partícipes, pero de ahí a angelizar y a... Tampoco fue el que, pero sí, sí, se acercó, pero bueno, eso sería otro, pero sí, es cierto. Pero digo porque esto es un concepto muy interesante, muy interesante. ¿Mm? Este, hay que volver, porque desgraciadamente, por distintas razones, una dogmatización de Marx, ¿no? Entonces se lo encajonó y fue un tipo eh, ahí sí, como Freud. Un tipo que permanentemente cuestionaba lo que él mismo iba diciendo. Es decir, tuvo una virtud, nunca hizo del conocimiento certeza. Sino que se interrogaba. Cuando uno cuestionaba, se interrogaba, se, in se interrogaba. ¿no? Y esto no es pequeña cosa, no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Poder interrogarse. Este, eso es Freud también. Lo entiendes A virtud. Freud permanentemente se interroga, va, viene, va, viene, va, viene... Y, y, y, y, bueno. Entonces, fíjense que pareciera ser que esto que decimos, que lo constituye, bueno, lo que decía Pichón, sí, es algo que es muy importante. Ahora, fíjense, hay una cosa que es interesante, porque estas modificaciones también generan nuevas espacialidades y temporalidades. El espacio y tiempo no son simplemente contenedores físicos de la acción humana, sino que representan en un mismo momento el contenedor y los contenidos de las prácticas sociales. Esto es muy interesante porque acá, en el tema de cómo se van generando nuevas espacialidades y temporalidades, está también la creatividad popular. Y se ha por suerte en generar nuevas temporalidades y espacialidades es una nueva temporalidad y espacialidad ¿Mm? es decir, hay muchos movimientos que se han ido generando los movimientos sociales, barriales, los, movimientos de los maqueteros, etcétera fueron nuevas espacialidades y temporalidades frente es decir, esto también es una cosa eh, importante porque eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando lo de Santillán ellos habían armado una cosa muy interesante como movimiento social, tiene una cierta cosa de autodeterminación. ¿Mm? Es decir, este, habían, Es decir, y era una espacialidad y una temporalidad, de ahí un poco salen todas estas cosas, que yo, esta, esta parte, ¿no? Es decir, una cosa muy interesante en este aspecto. Es decir, que no estamos inevitablemente presos de las especialidades y temporalidades. No, digo para qué Pero es bueno entender qué es lo que pasa ¿no? Pero esto es interesante Porque ahí Es pues, un contenedor Y contenido de las prácticas sociales Es ¿eh? sí, decir Lo contiene pero a su vez Es el contenido Lo reproduce, lo recrea, lo enriquece ¿eh? Esto me parece que es un tema Interesante Y fíjense Que la problemática institucional también atraviesa el cuerpo humano, una densidad somática atravesada por las contradicciones sociales y corporalidad sufriente de las presiones y las violencias que minan su validez, su unidad psicofísica y su salud. Acá sí, yo les voy a decir algo: yo soy un monista ontológico, yo creo que somos un cuerpo. Varias veces lo somos. somos un cuerpo. No, por supuesto. Se divide la cosa, Poco, no soy un mecanicista, pero se divide la cosa, pero somos un cuerpo. ¿Mm? Es decir, ninguno de los que estamos acá piensa que el caminar es secreción de los pies, ¿verdad? Eso. Ninguno. Pero el pensar no es secreción del cerebro. Entonces eso habla de una complejidad en nuestra conformación que. No es pequeña cosa. no es pequeña cosa ¿Mm? Entonces, cuando yo somos un cuerpo, hablo de esta complejidad. ¿Mm? Así que lo que nos pasa se expresa también en todos nosotros. ¿Mm? Eso, ¿viste cuando este, pasa el médico y empiezan a decir Que a ver, si me cosa que, que el lumbar tarde, se, a ver, alguna cosa de, de, que se me que se que se estresó <risa> <¿sale? ¿Alguno? risa> que y a no, va pues, a vincularme que me duele. ¿No? Pero, es decir, es interesante, ¿sí? en este sentido, como todo lo que tiene que ver también con la violencia tiene este compromiso. ¿sí? Es decir, bueno, y fíjense que la mente y las estructuras son también fenómenos. El cerebro se configura, se transforma a partir del medio familiar y social es un órgano formado social e históricamente. Esto es otro concepto muy, muy importante, porque es la ruptura de ese cerebro biologizado, ¿m? que es igual en todos no, El cerebro tiene que ver también con una construcción biológica, social, cultural. ¿m? Y esto también me parece otro aspecto importante. Y algo que alguno me, me lo ha escuchado, en el tema de las identificaciones que en la metapsicología psicoanalítica es muy importante, fíjense que una parte de la identificación es el límite entre lo psíquico y lo social. Es decir, el psiquismo en parte es lo social subjetivado. ¿Sí? Este, este final, es todavía bastante sobre esto, porque me parece otro tema importante demostrar. ¿sí? Había toda una época. Este, de ahí, bueno, en parte de la de plataforma y documento nació ahí, de las, las instituciones psicológicas hablar de lo social, era mala palabra. ¿no? Es, cierto, ¿Eh? es decir, Entonces, pues, es interesante empezar a ver esto. ¿eh? Es decir, sí. Una pregunta. Eh, eh, yo digo, para la, la definición primera, el concepto primero, es un hombre cerebro que se configura y se transforma. Lo genético está excluido en esa, en esa consideración. Yo lo, te voy a contestar, igual después sí va a aparecer eso. Lo genético es predisposición. Fuera, porque hasta incluso en los síndromes sin, donde hay, supongamos, en, en la trisomía del par 21 del síndrome de Down. La trisomía del par 21, del síndrome de Down, sin embargo, no es lo mismo el desarrollo de ese Down de acuerdo en qué ambiente sea anidado. Fíjense, y hablamos sí. Entonces, fuera de lo que hay, efectivo, lo genético es predisposición. Supongamos que alguien tiene desde lo genético una predisposición a la agresión violenta, etcétera, etcétera el cómo sea anidado, le impido todo, pues, si hablé, puede modificar la expresión de esa predisposición. No va a modificar el ADN genético, pero va a modificar la expresión que tenga en la conducta esa predisposición genética. Esto es gente nuevo lo que estoy diciendo. Genetistas, ¿Eh? hay muchos genetistas. Muchos genetistas. Pentasales. Sí, claro, sí, sí, claro no, no. Es decir, lo interesante que todo esto, en parte, nos viene de las, los que estudian genética, genética de la ciencia es. dura. Yo voy a hablar de eso, pero quiero decir muy buena la pregunta, muy buena, porque no es la negación de que exista lo genético, es qué lugar ocupa lo genético. Porque ahora hay una tendencia ante la vuelta del neopositivismo en ciencia, hay una tendencia a que efectivamente darle a lo genético un lugar a partir de la evidencia, etcétera, etcétera, etcétera, donde se lo desmarca de cómo fue anidada esa persona. Yo voy a hablar de esto. ¿Cómo fue anidada esa persona? ¿Por qué?